La imputación de un delito siempre es un elemento perturbador dentro de nuestra sociedad. Ya sea porque es necesario la persecución de un delito o la defensa de una imputación que se hubiese realizado, contar a su lado con un abogado especialista en la materia penal y además que cuente con la resolución y determinación de acompañar al cliente durante todo el proceso obteniendo la plena satisfacción de sus intereses, va a ser fundamental para obtener el resultado perseguido en aquella que sea la iniciativa específica que se hubiese establecido. En esta materia, si tiene un problema penal, no dude en contactarnos.